¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del momento que me estén viendo. Les saluda Eduardo Barrios de su canal Caminando Junto al Señor. Bien, muchachos, pues quiero platicarles un poco sobre los videos que acabo de subir o que voy a o que estoy a punto de subir. Como ustedes saben, este el día 8 de febrero tuve la oportunidad de subir el video de Jerónimo El Miliani, un santo que sin duda eh, es, es muy importante en europa ya que él de ser un soldado de ser un soldado pasó a ser un gran religioso y son estas conversiones tan increíbles que ocurren en, con muchas personas sobre todo en, en europa eh, este santo no solamente eh, no solamente es esa parte del cambio de ser soldado a ser religioso sino el dar todo lo que tiene eh, por una causa noble en este caso pues eh, apoyar a los huérfanos a las madres que quedan solas por, por diferentes causas ya sea por guerras o por la peste, la peste negra que se que se vive en Europa para este momento eh, le tocan dos momentos de la peste muy fuertes el primer momento eh, él logra salvar a muchas personas a muchos huérfanos los logra recoger por eso se dice que es el santo de los, de los bienhechores el santo, el santo bienhechor o el santo de los huérfanos el santo patrono de los huérfanos porque él tiene la oportunidad de, de, de ayudar a mucha gente como ellos y bueno, en el caso en el caso drástico es el, el que incluso muere, muere él en, en este segundo momento de la peste negra ya que se enferma, se enferma y, y muere, pero lo importante de este santo es que él brinda todo, todo lo que tiene, con la finalidad de salvar a la gente, lo da todo sin pedir nada a cambio, y esto es algo muy bonito, y es una conversión muy bonita que se da, sin duda este, es muy importante entenderla, porque nos va a permitir... Este, nos va a permitir muy dentro de nosotros entender qué es lo que quiere Dios con nosotros qué es lo que quiere que hagamos que hagamos las cosas sin que recibamos nada a cambio, muchachos cuando nosotros damos algo de amor de cariño de, y con todo el respeto realmente recibimos mucho recibimos mucho y de verdad lo digo eh, recibimos mucho, sobre todo mucho honor mucha, mucho respeto también y bueno esto en el caso de de este, este video que subí, tuve la oportunidad de subir, este, en, eh, tuve la oportunidad de entender, estudiarlo y comprender a este, a este santo. Bien, y también como también ya lo sabemos, el 14 de febrero... Y bien, como ya sabemos, también este 14 de febrero se va a llevar a cabo la festividad de San Valentín, también este, esta festividad a nivel mundial llamada eh, o proclamada como el Día del Amor y la Amistad. Pues me di la tarea de investigar un poquito de San Valentín y que creen muchachos que sí, en efecto. Es un santo que nace por ahí del siglo III, eh, más o menos como por el año 240. Y bueno, este, este santo es muy interesante porque miren, en ese momento se encontraba gobernando en el imperio romano Claudio II. El emperador era Claudio II. Y bien, él decía que era muy importante para que para que sus soldados fueran, o bueno, su ejército fuera bueno, que los soldados no se casaran, que los soldados no se casaran, que no tuvieran familia. Un, por una parte para no tener familia, ¿no? Esa es la parte fundamental, no tuvieran familia. Pero también la otra parte es para no tener sexo. Es algo, es algo increíble, porque decía que tenían más rendimiento si los soldados no tenían este el sexo por, como tal. Entonces, por eso Claudio II decía, definía que un buen ejército debía tener estas condiciones y bien, pues por otra parte pues se encontraba el sacerdote, un sacerdote que daba misas en Roma ya para este momento él este se llamaba San Valentín era Valentín, sacerdote Valentín él está completamente en desacuerdo con el, con el emperador y empieza de alguna forma a, pues a, a hacer cosas que no, que no estaban permitidas, porque el emperador decía que no que no estaba correcto y que no permitiera que se casaran más se, se, se cancelaban las, las bodas. Pero él lo hizo de forma, pues por, por así decirlo, clandestina, y empezó a hacer boda de forma clandestina. Él empezó a tener algunos ejercicios de matrimonio, y se da cuenta el emperador, se, le, se, él, a él le llegan alguna clase de rumores, y manda detener a este sacerdote. Este sacerdote se dice que lo llevan a la cárcel. Una de las historias de él es que lo llevan a la cárcel y que lo someten, lo someten y que no solamente eso, sino que es asesinado, es asesinado exactamente un 14 de febrero, pero de mil del año 270, del año 270, pero un 14 de febrero. Y esta fecha posteriormente por ahí del siglo V pues la iglesia la tomaría como algo importante eh, ya que este, eh, era necesario ¿no? a tener una, una en esta balanza del bien y el mal pues, hacer, hacer un contrapié a una festividad que se lleva en Roma el 15 de febrero que bueno este y por eso toman esta a este santo como San Valentín como el santo de, de los enamorados, el santo de los de los, de los esposos, el santo de las de, de los de los hombres buenos y, y bueno, la otra la otra historia de San Valentín Nos marca que él, que efectivamente él es, es, es, él es descubierto Cuando está casando clandestinamente Cuando está haciendo las bodas clandestinas Es descubierto y es, y es llevado al emperador El emperador lo manda a encarcelar pero él empieza a mandar cartas, empieza a mandar cartas sobre todo a, a los chiquillos, a jóvenes y a personas. Y estas cartas son, son es una, es una, una ida y regreso, es decir, las, se las regresaban, tenía una contestación. Y esta también es parte importante, es, eh, recordemos que este 14 de febrero, pues eh, una de las tradiciones es, es este, enviarnos cartas. Entonces, este San Valentín tiene toda esta, esta parte eh, bonita de lo que es la amistad, pero sobre todo el amor. El amor y este el matrimonio, ¿no? Que es el, que vuelvo, vuelvo a, a comentarles, es el santo patrono de los, de los matrimonios, de los enamorados, San Valentín. Y bueno, y se cuentan de muchos otros santos. Hay muchos otros, como por ejemplo San Antonio, que lo ponen de cabeza y que bueno... Hace la realidad, hace, hace los, los milagros, realidad Y muchos otros santos, ¿no? De hecho me pude encontrar con varios valentines Varios santos llamados Valentín Pero digamos que esta es la, la historia un poquito más Más cercana a la realidad Por ahí del 12 de febrero está sacando este video Para que lo observen y, No sé, este, Vean esta bonita oración que encontré de San Valentín y, y bueno, lo importante es que conozcan un poquito más de la historia de San Valentín y San Jerónimo de Emiliano Y que bueno, los dos tienen un punto interesante y un punto que, que los une Que apoyan a los huérfanos, los dos también este, tienen esta, este amor por la gente desprotegida Y bueno, pues no me queda más que agradecerles muchachos, que me sigan, que, que puedan estar observando este video Que, que, que les guste mis videos y agradecerles a todos muchachos, a todos este su apoyo. Eh, un saludo muy fuerte a todos mis hermanos de, del Team Worker.